Muy buena gente linda, ¿cómo están? ¿Todo bien? Ya hacía unas semanitas que, que no ponía nada en el canal y ahora lo que vengo a hacer es a mostrarte todas las vías de contacto que tenemos para que te comuniques con nosotros. Hace un tiempo eh, me compré un teléfono justamente para... Eh, tener todo centralizado lo del canal allí porque hay gente que me está haciendo consultas y gente que me está de escribiendo desde otros lugares. Cuando yo empecé eh, est con este canal en marzo de 2020, cuando inició la pandemia del COVID, eh, nunca me imaginé que en un momento dado iba a tener 500 suscriptores que muchos no eran estudiantes de cursos que tengo, o sea, muchos no eran mis alumnos. Gente de México, gente de Perú, gente de Argentina, gente de, de, de varios lugares de Uruguay, bueno, este, y de otros lados que me escriben, hasta gente de Asia. Digo, realmente me estoy cuestionando, estoy empezando a ver cómo hacer para subtitular algunos videos, porque veo que me ve gente de otro lado. Nunca me imaginé que me podía pasar a mí. Sé que pasa esto, pero no me imaginaba que me iba a pasar a mí. Por lo tanto, bueno, nada. Tenía que hacer, tenía que sacar eh, mi. Bueno, tenía que subdividirme. No podía tener mi teléfono personal todos los datos del canal y todo lo demás, y aparte eh, me di cuenta que esto de haber hecho el canal me abrió un montón de puertas y demás, me generó trabajo, trabajo remunerado, o sea, me, me está yendo bien y quería compartirlo con ustedes. Eh, estoy a, a un suscriptor de llegar a los 500 y a partir de ahí voy a poder empezar a hacer encuestas y demás en YouTube, por lo que tengo entendido, así que bueno, me lo estoy tomando más en serio. El motivo por el cual no estuve haciendo videos ahora es porque estoy con mucha cosa a la vez. ¿tá? Pero nunca lo dejo al canal de lado. Siempre estamos ahí. Bueno, vayamos a lo que, al motivo del video. Para promocionar el canal, ¿sí? el canal Entropía Binaria en YouTube, eh, tenemos un espacio en Facebook, que es este que está acá. Nos puedes encontrar por Entropía Binaria en Facebook. ¿tá? Si pones facebook.com, Entropía Binaria, estamos allí. Eh, ahí lo que hago es poner un enlaces a los videos que me parece que pueden ser de interés general para cualquier persona que se tope con el canal, no para la gente que me sigue, a ver qué pasa con eso, estamos probando, si funciona, queda, si no funciona, lo eliminamos y otra cosa, lo que me parece que se va a eliminar, pero que lo tengo ahí también, creé un Instagram para el canal que se llama igual, entropía binaria, instagram.com entropía binaria, en este caso me parece que esto vuela porque no me está sirviendo para nada, no puedo poner enlaces en, en Instagram, me parece un error bastante importante la aplicación, que no deje poner enlaces este, al, al canal de YouTube, este, no hay más que poner fotos y poner corazoncitos, es como medio tosco para lo que yo necesito, pero bueno, ahí está el Instagram y veremos qué podemos hacer con eso. Tenemos un mail también que es entropía binaria 38911 gmail.com. Ahí me puedes escribir y todo esto lo manejo con, con, con tiempo. No puedo responder rápido. Tengo los, los comentarios del canal, tengo los mails, tengo un Telegram que ahora te voy a mostrar. Además, toda mi vida personal es complejo. ¿está? Pero bueno, y lo mejor de todo es que eh, pude crear también un grupo llamado Entropía Binaria en Telegram. La idea es hacer un grupo abierto donde no haya problemas y las personas se autogestionen y, y se autorregulen. Este, y bueno, veré, iré viendo, si, si, si, si hay mucha gente que se sume, iré viendo cómo gestionarlo. Pero por ahora hago todo yo solo, además. Este, bueno, nada, eso quería mostrarte. Eh, el grupo es t.me barra grupo entropía binaria, si vas por Telegram web, y si no por el Telegram, pones grupo guión bajo entropía binaria, y ahí te sale. Bueno, listo, por ahora es lo que tenía para decirte, estoy por hacer el cuarto video sobre configuración del escritorio KDE, ya en breve lo voy a, lo voy a hacer y lo voy a subir, que sé que hay gente que lo está esperando, y yo también estoy queriendo hacerlo desde hace mucho tiempo, y bueno, nada, simplemente eso, mostrarte las redes sociales y las formas de de comunicación, que han cambiado todas, porque antes estaban todos mis teléfonos personales y mis cosas personales, yo no uso Facebook personal, ya saben que no estoy de acuerdo con Facebook, no estoy de acuerdo con Instagram, ni con WhatsApp, ni nada, pero para el canal sí hice eso, porque no van mis datos personales ahí, ¿está bien? Ahí es una marca, es entropía binaria, y listo, y así me gestiono mejor, tengo todo centralizado en un aparato solo, y listo, ¿está? Bueno, espero que te sea de tu interés, te espero en el próximo video, abrazo.